Buenos días gente, bueno en este video vamos un poco diferente pues el tema del que voy a hablar es, es de los videojuegos y, y bueno varias cositas que quiero comentar acerca de, de algunos canales de youtube eh, pues que son sí, conocidos, famosos y tienen bastantes suscriptores y bueno eh, comentar y, y, y hablar acerca del tema ¿No? De, desde mi punto de vista y, y pues con respeto para cada uno de estos señores que son eh, aquí está pues Sacel, aquí lo ven, Gino Gamer, eh, el señor señor eh, Profesor Gamer, el sillón de olvidado Y ya, hasta ahí está, esos son los que más, porque pues, son como los más conocidos Que he visto hartos videos de ellos, de todo lo que hablan, de lo que dicen, de lo que piensan De, de todos, ¿no? Aquí puse primero al hombre sacel, Pero no tiene ningún orden específico, ni significa que para mí sea más importante Sassel que Gino Ni que ni ningún otro la verdad, voy a tratar de dar una opinión sincera de todo lo que pienso y pues sin, sin ofender a nadie no Eso es lo importante también porque pero pues igual también si dar un aporte y una crítica, pues digamos todos estos canales son de crítica, son de de hype de de de, de algunas cosas que se ven hasta de odio, racismo, bueno, varios temas porque pues igual eh, es, es, es un tema complicado el tema de los juegos eh, hoy en día pues con youtube, aquí lo tengo a la última ahorita con youtube pues eh, es la globalización de, de, de la información y, y del tema pues cada quien puede decir lo que quiera igual eso también es importante y como lo estoy haciendo yo también eh, desde mi punto de vista no igual también lo que digo también es importante que, que, que se haga con respeto y y, y evitar ciertas cosas que es las que voy a hablar, digamos. Eh, pa, voy a dar el consejo para cada uno. Yo sé que de pronto no lo vean ellos, porque, pues no sé, imagino que no ven videos de YouTube. Eh, pero voy a dar el consejo, digamos, de lo que pienso acerca de, de cada uno de estos tres personajes, cuatro personajes. Uno, que, Sí, cuatro personajes. Eh, y, y darles el consejo y también para la gente que. que que, que me pueda oír y no, igual, más que todo es como, como un análisis de, bueno, un, sí, un, sí, un análisis básico de, de lo que veo, y igual tampoco, yo son yo tampoco soy pues un experto en la parte de los juegos, yo creo que aquí ninguno de estos señores es un experto, porque pues ninguno ha estudiado para eso, entonces ninguno de estos señores es un experto, ni la voz de nadie es la voz de Dios, porque pues no, eh, más que todo, aquí faltó colocar el tema de las empresas, que son las que desarrollan los juegos, ¿no? Eso, eso puedo empezar por ahí porque pues igual eso es un tema largo digamos voy a tratar de no extender tanto porque pues igual el tiempo de YouTube es, es, vale oro como dicen, como el tiempo de televisión y, y, y más que todo digamos atacar o criticar a, a nadie tampoco pero sí, si, sí si dar una crítica, un aporte, digamos lo que uno piensa, lo que uno cree lo que uno aporta, pues lo que, lo que puede aportar y, y pues básicamente porque digamos sin, sin sin esta industria, digamos sin sin sin los desarrolladores Pues ni, ninguno de estos señores tiene nada que hacer pues Si, si estas industrias no siguen creando contenido y, y haciendo las cosas bien o malo como las hayan hecho, pues como las están haciendo Igual nadie obliga a nadie, y esto es una frase aquí de este señor Nadie obliga a nadie a comprar, a, a comprar nada, sí a nada, simplemente cada quien... Mira qué hace con su dinero. No, nadie tiene por qué decirte compra esto o no compra lo otro o haz esto o haz aquello. Yo creo que muchos empezamos aquí por el señor Sazel. Eh, encontré esta foto que está bien, pues está una presentación bastante bien, elegante. Eso me gusta, que, que por lo menos se preocupa por esa por ese aspecto. Cosa que aquí este señor no no encontré ninguna foto pues más presentable para pues para su imagen. Y estos señores pues ya ni digan, ¿no? ni decir, porque ninguno pues no tiene nada pues que sea así como más profesional en el sentido de que de como presentación o algo así, este señor tampoco que es el profesor gamer, tiene bastantes videos y muchos seguidores, pero de él casi no voy a poder hablar tanto porque no he visto tanto sus videos, tampoco no estoy enterado bien ni quién es, ni qué hace, ni nada, ni... Eh, aquí me faltó pronto colocar también al señor que sí me faltó Me faltó colocar al señor Harmudo que sí me he visto hartos videos de... Él y me faltó, sí, ese sí me faltó Y puedo dar la opinión porque sí me faltó y lo debería colocar en, en, Porque es, un, es otro personaje también que, que ha tenido lo que sale Aquí siempre sale pues con su buena actitud, sus buenas... Eh, algunas cosas también, como todo, o sea... Su, también, como cada persona tiene pues, su carácter, su propia forma de asumir las cosas, de, de trabajo, de, bueno, eh, como, como es, ¿no? Eh, este señor lo conocí hace más o menos dos años. Eh, he visto arte de sus videos también y, y también puedo hablar de, de, de, de lo que pienso acerca de él, inclusive que ya sale con, con, su, con su placa, bueno, ya son ya youtubers que... Tienen bastantes seguidores. Eh, pero bueno, no me quiero salir del tema de lo que está aquí en el inicio. Bueno, entonces aquí lo que el señor Sassel eh, me había suscrito hace mucho tiempo, hace varios, varios tiempo, Me suscribí a su canal cuando apenas estaba iniciando en YouTube. Pues él también y yo también, me imagino, porque más o menos tenemos la misma edad. Y, y he empatizado con ciertas cosas que él dice. Muchas veces no he estado de acuerdo con cosas que hace, que dice, como piensa, como... Muchas cosas que hace, que piensa con respecto a, a, a varias cosas Él inclusive le ha tocado disculparse en varios videos Porque, porque es de estas personas que, que actúa y después piensa ¿sí? El él es una persona que se ve que es... ¿sí? Es una persona que actúa y después piensa ¿sí? Entonces esas actúes de pronto uno las ha tenido Pero pues durante el tiempo se van corrigiendo ¿sí? En cambio, pues, pues no sé, en este señor no... no, no no se ve que haya atravesado ese, esa etapa, ¿no? De todas maneras, yo tampoco soy nadie para juzgar lo que él hace o no hace. Pero, pero sí puedo decir lo que pienso y lo que, y lo que he visto acerca de todo el recorrido que él ha tenido en el canal y pues en su canal. Igual, eso está muy bien porque, digamos, eh, voy al tema que, que, que, que pongo aquí abajo, eh, es el aporte o que puse aquí abajo más adelante. ¿Qué aporte nos da cada uno de estos señores? Y pues, como dije, voy a empezar pues aquí por el señor Sacel, eh, Borja, eh, no sé cómo se llama, el nombre no sé. Y pues su nombre es Alias, ¿no? Alias Sacel. Eh, he visto mucho, mucho contenido de él y, y muchas veces lo que digo. Una vez, un, hace mucho tiempo me suscribí al canal y pero luego de un tiempo empecé a dar cuenta de, de varias cosas de lo que él decía que no empatizaba más conmigo con lo que pienso acerca de la industria con lo que pienso acerca de muchas eh, de las compañías también aunque no defiendo ni a Sony ni defiendo exacto eso es lo que yo más le veo que eh, pronto casarse con una compañía no, no no no a mí me sucede digamos en la parte del 3D porque conozco bastante del 3D en eso me desarrollo en la parte de arquitectura, en la parte también de desarrollo, también he hecho videojuegos, también he hecho parte de modelación, varias cosas, render, eh, arquitectura. Eh, también he trabajado en la parte de modelización de personajes, creación de personajes, creación de contenido también, pero pues no, no, no, o sea, eh, he hecho bastantes cosas en mi vida. pues eh, y también dentro de ellas está este mundillo que es el de los juegos, que, es, que también pues lógicamente, como, digo, como decía hace un principio, estoy muy cerca de la de este señor Sassel, si no es la misma. Y también pues jugué los clásicos, jugué toda la parte de las 80, vi el crecimiento de Atari, vi el crecimiento de Sega, vi el crecimiento de, de todos, pues yo estoy en Latinoamérica, cosa que, que aquí lo puse al final. Nosotros estamos aquí en Latinoamérica, y estos señores están en Europa, aquí, y algunos en Estados Unidos, no sé si, el, si, si, si este señor está en Estados Unidos, no sé. Eh, este señor sí está en Europa, tiene mucha pinta de italiano, pero creo que es español, entonces creo que es España, ¿no? Eh, ahí vamos con el primer... sí, bueno, hay, hay muchos temas, lo que pasa es que va a tratar de... de seguir y hablar un poco más de lo de Sassel y, y hacer una diferenciación digamos entre los tres primeros o lo que veo de cada uno y el aporte que tienen y después doy comentarios más acerca del rollo que tengo en la cabeza acerca de todos estos señores y, y lo que están pues generando en la industria y en la gente pues sobre todo en la gente que no sabe inclusive el mismo Sassel también lo ha dicho en algunos videos eh, la gente que no sabe acerca de este mundo de, de, de, de los juegos y, y pues... No se deja influenciar, digamos, por, por, por lo que dicen otros. Uno no, no, no creo que durante eso no es solo para los juegos, sino que es para durante la vida. Uno no debe eh, dejarse influenciar tanto por lo que piensan otras personas. Pienso que soy más egoísta en ese sentido y, y que cada quien debe sacar sus propios aportes sin primero analizar y, y visualizar y, y, y estudiar, sobre todo. Eh, capacitarse y ahí sí, digamos, ver cómo en qué parte podemos ir encajando de lo que hay, ¿sí? Pero, pero, digamos que tomar decisiones en base a lo que piensan otros no está, pues no creo que es, no, no es lo correcto, prefiere uno mil veces equivocarse o de pronto seguir consejos, pero no, sí, no, no guiarse a la ciega, digamos, por ninguna de las personas que están menos en Internet, porque son personas que no conocemos y que no... Que, que al final se reduce esto a, a lo que es el final del asunto también eh, La gente que maneja el dinero Y, y lo que pues, lo, cada uno busca Para sus contenidos y para sus propios beneficios ¿no? Eso es, es como funciona el mundo Y nada que hacer ¿no? eh, Entonces bueno Hasta ahí bueno voy a, voy a seguir con el tema De lo que veo del, del señor Sassel Como digo hay, hay muchas cosas que que he estado de acuerdo y, y por eso hace algún tiempo ya después me dejé de suscribir, aunque de todas maneras veo hay veces muchos videos que él hace muchos videos, muchos, yo creo que si algo tienes a hacer es que ha trabajado bastante o le ha dedicado mucho tiempo porque hasta donde tengo entendido este señor no hace nada más, sino que está dedicado 100% a YouTube, entonces pues, pues bien por él porque pues igual ha trabajado bastante y se dedica al 100% a esto, entonces pues no, pues bien por él pero pues no comparto esa idea porque pues pienso que en la vida uno tiene que dedicarse a cosas más importantes y más que tengan más proyección hacia el futuro, porque pues cualquier día de esto YouTube se acaba y, y no sé qué pasará con estos señores, la verdad, <risa> pero <risa> porque un día esto se acaba YouTube y no sé qué, qué se pondrán a hacer, sobre todo en el caso de Sassel que se dedica al 100% a esto, eh, no sé, Gino Gamer ni, ni Profesor Gamer, porque no lo he visto, yo estoy diciendo lo que ellos mismos han dicho en sus videos. Entonces, no, este señor no lo conoce, no, no sé qué, a qué se dedicará, y este señor menos, que es un hombre, un hombre de familia, pues ya de la mediana edad, o ya un señor ya de la, entre la mediana edad y la edad más, de, no decir que anciano, pero pues sí, si ya una persona ya entrada en años, pues, en cambio, pues estos señores son mucho más jóvenes de mi generación, mucho más... Eh, todavía les falta bastante vivir, igual que a mí Y, y nada, entonces son comparaciones que en las que, que voy hablando de todos al tiempo ¿no? eh, El señor Sassel tiene sus videos, bueno, tiene sus videos muchísimo contenido no Ahí sí parar digamos, a, a decir eh, acerca de lo, que, de lo que tiene Pues lo que de pronto puede uno mirar y analizar es el tema de... de del contenido y lo que, y de lo que yo le veo eso es lo mejor, que, que lo mejor le veo que cuál es el aporte o, o qué está haciendo qué está haciendo bien para mi concepto, aunque igual me imagino que está haciendo las cosas bien pues cuando tiene tantos seguidores o tantos suscriptores, aunque igual yo tampoco lo mediría en ese con esa vara, porque pues como digo un día esto se acaba de YouTube y, y se acabó, y apague vámonos porque pues digamos eh, el tema es el Creo que, que, que, que, aparte, bueno, comentando lo que, voy a decir mejor lo que, primero lo que pienso acerca de, de lo que ha hecho, eh, de lo que veo que es bueno en el canal de Sassel, ¿sí? Eh, pronto que es una persona que, que investiga bastante, que mira, está informado de ciertas cosas, de lo que le interesa, pues, en, en la parte de los juegos y aparte de lo que él sí tiene pues innatamente y que le veo que es lo mejor que tiene Zazel y que veo que debe explotar inclusive otra gente ya se lo ha dicho me imagino varias veces es el tema de, de la parte de, de, de posicionamiento de escena, de manejo de gente, público o sea de hablar en público, de, eso me parece muy bien hablar digamos sin tanto eh, sin tantos rodeos eso me parece excelente en las personas entonces eso me parece muy bien que, que él lo hace y lo tiene bien y y ya lo que digan, bueno, sí es diferente, pero pero por lo menos tiene esa fuerza y esa esa capacidad para para expresarse. Y, y eso lo veo muy... es un gran aporte que él tiene acerca de... de, de o una cualidad que él tiene eh, para eh, para expresarse. Entonces eso se hace muy bien, me parece muy bueno, excelente como persona. Eh, eh, y otra cosa que también veo que es muy buena en el canal de Sassel y que él ha hecho es esto de la creación de personajes, crear, digamos, esto se podría decir también un alter ego, eh, creación de otras personas que están dentro de él o que él ve en el mundo de los videojuegos o que, o que, o que no sé, él siente o se imagina o visualiza o idealiza o, no sé, pero cosas que... que, que que, que están generando el movimiento que es lo que ha hecho que él sea, digamos, que tenga tantos suscriptores yo no diría que es una persona famosa porque pues la fama no es eso eh, pero sí es una persona que está reconocida, digamos, en el canal de YouTube pero pare de contar, de ahí para allá, nada que hacer porque, digamos, ese es el otro consejo que yo le daría a Sazel. ya una vez ha hecho lo que ha hecho de pronto, como decía en un principio, si, si, si, si pensara mucho antes de hablar eso le, le ayudaría mucho, y le hubiera ayudado mucho antes, porque pues no tendría tantos haters, no tendría tanta gente que lo, que lo odia, que lo detesta, porque eso sí lo he visto, que, que el señor tiene mucho, mucho odio, digamos, tiene mucha gente que no, no lo respeta, ni lo quieren, y, y es la exposición a la que él mismo se ha metido, ¿no? que él mismo se ha creado, o sea, porque todos somos consecuencia de lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? no es que no es que uno odie a alguien o odie, no, digamos, no no voy a decir que odiar, pero sí eh, no estar de acuerdo y, y la gente en, en Youtube y en todo este mundo de esto de internet la gente escribe, piensa y dice lo que sea si antes de antes de, de de hablar no piensa, sino que simplemente dice lo que le sale como dicen de los cojones, de, de allá dicen de España, eh, y ya. Inclusive ellos también, o sea, no solo no solo los, los creadores, sino también estos señores también, o sea, ahí no se salva nadie porque pues cada uno dice y piensa y lo que quiera y escribe lo que piense y ya. Entonces el consejo para SASEL, digamos, eh, podría ser ese, que pensar mucho antes de actuar y de hablar y después no tener que arrepentirse y, y no poder hacer nada porque ya la gente te ha clasificado en cierta en cierta eh, etiqueta y que de pronto eso no es lo que tú quieres tampoco sabes entonces eso es lo que yo veo que de pronto si quieres eso pues bueno la verdad no, no uno puede caerle bien a todo el mundo eso tampoco creo que sea así pero pero por lo menos si uno es más premesurado a, la, a las cosas que hace y es premeditado y es ordenado en ciertas cosas que, de lo que piensa hacer mmm, no va a tener tanto problema digamos eh, o, o los va a tener, pero no, no, no, o sea, no va a generar lo que estás generando, o sea sí, eso es lo que me refiero lo que, lo que le está pasando ahorita a, a Sassel y al canal y lo que se ve, pues lo que hice, por la razón por la que hice este video que es el odio que se está generando, pues por estos mismos señores por todos, yo no voy a decir ni que solo Sassel, ni que Gino, ni que ninguno ni Harmurdo, ninguno, eso, eso está generado por, por, por la misma industria y también está generado por ustedes por estos youtubers eh, famosos y podría decirse, yo no sé si decirles famosos porque eso no es fama pero son youtubers que tienen muchos seguidores y la gente les está haciendo casos y pues ciegamente ¿no? sobre todo a el que es el que veo que más le, le tienen como una beta ahí que la verdad no sé por qué yo no sé, pero pues igual cada quien puede hacer lo que quiera y seguir a quien quiera eso no, eh, eso no es, digamos, de mi incumbencia pero bueno, ya digamos, otro de, de las cosas buenas, digamos, seguir hablando de las cosas buenas, que es lo importante que, que se ha desarrollado ciertos personajes y ha creado, no sé si los ha creado, los ha visto, los ha imaginado, los ha visualizado, como decía, no sé, y también junto a eso, también ha generado algunos términos como este famoso pipero, gangoso, eh, gamer, hasta niño rata, yo no sé, o sea, todo ese poco de palabras que, que uno dice, pues bueno, está bien porque de todas maneras eso es un aporte que, no sé, pues es un aporte que es algo, eso es una creación eh, basada en no sé qué, su famoso podría, que es su, su podría, podría, <risa> eh, es interesante que, que, que genere ese tipo de cosas y que eso, imagino que eso no ha sido, digamos, no sé, no sé cómo ha sido creado, pero, pero con sus famosos gestos, digamos, lo que, lo que bien hace es hacerle su mercadeo a través de lo que piensa, de lo que dice, y en sus videos se ve eso se ve y se ve eso digamos en la parte de edición del video aunque eso lo hacía antes pero ahora ya no se ve tanto que le dedique tanto tiempo a eso porque pues no sé digamos el tema técnico que es lo que más eh, lo más negativo de hacerles es eso porque digamos no sé si tendrá alguien que les esté ayudando para el tema de, de hacer la edición de cómo se hacen las cosas digamos profesionalmente porque no sé si realmente quiere hacer eso no pero pues digamos de esa parte lo que más de eh, todas maneras, sí tiene videos muy buenos en los que ha hecho ediciones bastante buenas. Y, y, y pues bien, bien por él, ¿no? Bien por eso, porque eso sí es, es el profesionalismo que le metemos a las cosas. Entonces, pues eh, eso de, de, de hablar de las políticas, de hablar de todo ese tema, pues bueno, eso es, cada quien puede pensar diferente. El tema que le han dicho mucho es que él no juega nada, que él simplemente, eso, hasta yo en cierta parte puedo estar de acuerdo porque he visto que digamos comparándolo con el canal de Gino Gamer para ya pasar a la segunda parte que tampoco es una persona que conozca de nada pero he visto bastantes videos de Gino Gamer durante el tiempo que, que he seguido su canal y también estoy suscrito y no me des de suscrito porque pues igual eh, sigue teniendo un contenido muy bueno en el que lo, lo mejor que tiene Gino Gamer es el contenido que, que él tiene y hace este tipo de, de, de advertencia y decepción sí tiene como un punto antes de comprarlo el juego, eh, lo que va, de lo que va a hablar, y, un, y una conclusión después. Eso, eso es un desarrollo argumental muy bueno. Y en los videos él también realiza eso. Digamos, empieza analizando lo básico y tiene un conocimiento medianamente, o bueno, medianamente no, alto acerca de, de cómo funcionan los juegos y cómo, o sea, cómo se desarrolla, digamos, la parte desde el punto de vista gamer, ¿sí? que es también del mismo punto de vista en que lo desarrollas así. Porque ninguno de estos señores es desarrollador de juegos, entonces ninguno de ellos me puede decir a mí ni les puede decir a ustedes cómo se cómo es que se desarrolla un juego, porque ninguno de estos señores es estudiado para eso, sí. Entonces eh, el gino gamer eh, también lo hace desde el punto de vista de un jugador. Entonces por eso digamos devolviéndose a, a, a también un poco a Sassel. Y, y de todas las cosas que le han dicho, que él mismo ha dicho en sus videos que inclusive el director de Nintendo le ha dicho y a sus seguidores que son filipollas e inclusive que tienen un cerebro que, del mismo pelo que tiene Sassel entonces es porque digamos ese es el tema Sassel se ha, se ha empecinado en ciertas cosas que no son ciertas o que son basadas en una, una información que no es verídica o que, no, o que es lo que él piensa entonces pues no... Eh, y ha llegado a, a ciertos niveles donde, donde él mismo se ha cerrado las puertas. Yo creo que eso es, ese es el consejo, Sassel también. O sea, eh, él mismo se ha cerrado las puertas, digamos, para un futuro en, en, en, si es lo que él quiere, ¿no? Si es lo que quieres. Si no es eso lo que quieres hacer, pues no sé. me imagino que Yo me imagino que tú quieres buscar un trabajo en la parte de, de periodismo, en la parte de, de videojuegos, de, no sé, buscarse un camino. Me imagino que eso es lo que tú quieres, ¿no? Eh, pero tú mismo te has cerrado lo, la, las puertas eh, haciendo el contenido más tóxico y negativo acerca de muchas cosas que se centra en lo negativo y no y eso no es nada bueno para nadie, o sea, ni para ti mismo, fácil porque eso no tiene pies de cabeza nada. Pero lo que digo es que de todas maneras sí se ha cerrado puertas y yo creo que si, si se hubiera comportado mejor en ciertas cosas hoy en día estaría posicionado muy bien en alguna... bien, me tocó hacer una, una pausa ahí, me interrumpieron, pero pues bueno, eh, voy a el hilo otra vez entonces, bueno, también lo que se puede hacer es también mirar ciertos ciertos videos, igual se si me alarga eso estoy como hablando mucho del tema de Sassel y no he avanzado con el tema de Gino, ¿no? Gino también, eso es lo que sí tiene como análisis, digamos, se ve que juega mucho más de lo que juega Sassel eh, Porque la verdad, con todo el tiempo que dedica a hacer videos, yo no creo que tenga tiempo para jugar Si sube dos videos al día, en qué momento los edita, los crea, los le mete cosas, los pone en YouTube Los pone en todas las plataformas pues, que él tiene, todo, mejor dicho, Gino también tiene lo mismo Pero Gino se nota mucho más que si sí ha jugado, que sí conoce bastante la historia y conoce a fondo de lo que está hablando entonces ese es un punto muy a favor de Gino y prueba los juegos él sí prueba los juegos, los piratea o los compra, yo creo que los compra porque pues igual también se ve que tiene bastante bastante dinero para esto y también de lo que le ha sacado, igual que hacen igual que todos inclusive Harmurdu digamos también hay monstruo que se compró un auto bastante bueno con las ganancias, me imagino de, de YouTube entonces pues eso pues bien por ellos, porque si le han sacado eso es lo que se busca, igual eso es lo que yo también busco y lo que todos buscan, porque si le sacan una productividad a lo que saben y a lo que crean pues bien por ellos y bien por todos o sea, bueno, exceptuando a estos señores, porque no sé digamos este señor es un tema que también se puede hablar como decía, no, no por la edad que tengan ni, ni por el conocimiento que pueda llegar a tener porque él ha hablado en muchos videos en que dice que tiene conocimiento de la parte técnica pero pues eso en la práctica no se ve porque pues uno lo, lo, lo visualiza en los videos y no lo que ha hecho es tratar de escarbar en la, fama, en la fama o en los videos que tienen los otros y crear ahí hype y crear como contenido que pues no, no tiene contenido, la verdad este señor no está olvidado porque pues no tiene ningún contenido que aporte nada entonces pues no... Básicamente no, no sé a qué se dedica porque pues no no tiene ningún contenido nuevo Y este señor Profesor Gamer, pues, eh, profesor, bueno, yo no sé, profesor de juegos, esa profesión no existe eh, Y pues tampoco, pero tampoco he visto tanto el canal de él pues para saber qué, qué tiene, o sea, en su contenido Entonces es poco lo que puedo decir de Profesor Gamer porque no, también ha hecho eso de, de, de, de sacar contenido de otros porque, pues, igual eso está en YouTube. Pero ya he hablado también de esos temas, y he hablado de, de, de varios temas, inclusive, pero no no he visto muchos sus videos porque no, no sé, no, no, no, no, no. En, en cambio, pues, de estos señores sí he visto bastante videos de, de los clásicos, y este señor también ha hecho lo mismo que hace Sacel, es crear su, su, su, su gorrito Radicalizer y sus cosas que son como comedia, como no sé cómo se llamará eso, como no sé, inventarse cosas ahí. Para llamar la atención, eso lo hacen todos, todos, todos los youtubers se hacen esos cosas. Bueno, los youtubers que son de juegos, porque pues la verdad en el otro contenido que es el que yo más me muevo, no, no he visto ese tipo de cosas. Pero pues lo que mueve más es eso, ¿no? Entonces digamos eso es lo que digamos vende. Y como digo, a algunos señores como este me imagino que si ya les da para comprar un automóvil es porque realmente eso es un negocio bastante bueno. Y al final lo que vuelvo aquí es lo que se reduce a dinero y visitas, o sea, buscar dinero y buscar visitas para YouTube. Y, y bueno, otra cosa, sí, en el medio en el que ellos se desarrollan, ¿no? Porque digamos, estando en Europa, pues me imagino que eso expande cada día, pero la gente de Latinoamérica, pues funcionamos de una manera muy diferente porque es Latinoamérica. Eh, y Sassel también lo ha comentado, y por eso Sassel ha salido a disculparse en algunos videos de lo que ha dicho de Sony, de lo que ha dicho de. Bueno, todo, porque Sassel le tira mierda a todo, eh, a todo, la verdad, a todo. No, no, no, pues es criticar y criticar, pero no, pues no sé. En ese sentido, yo no le veo tampoco eh, el aporte que se sí ha hecho, pues bueno, ahí ya lo dije, ya lo mencioné en la parte anterior, pero de, de, de que eso pase a ser algo más técnico. ¿o? o bueno, crear cátedra que es lo que él sí ha hecho, crear cátedra y crear contenido entonces pues, pues eso está muy bien por ese lado, lo mismo este señor también ha creado mucho contenido nuevo y, y lo más importante que le veo es lo que digo cómo van los juegos y cómo, y tiene también el conocimiento porque tiene las consolas y tiene un PC muy bueno un computador muy muy bueno y él lo ha dicho y lo ha puesto en todos sus videos pone las, eh, las pruebas técnicas la prueba, lo que es la prueba técnica eso me parece muy bueno que, que él tiene Prueba y error, mejor dicho, su prueba y error de lo que, de lo que hace eh, Y ha jugado mucho más, mucho más acerca de, de los juegos de Nintendo también, de Sony, de Xbox, mejor dicho, bastantes consolas y, y en el PC bastante, y ha hecho bastantes pruebas de Skyrim, de mejor dicho, de muchísimo contenido Inclusive uno pone aquí, o sea, puedo, me ayuda mucho para poder hablar, digamos, de lo que ya he visto esos videos Y... Y, que, y eso es importante. De la, de, también del medio de cómo se compran los juegos, de los precios, bastante. Entonces, análisis también, o sea, digamos en el tema de edición y todo eso sí es mucho más avanzado porque se ve que tiene un conocimiento mucho mayor acerca de cómo es que se hacen eh, las ediciones, cómo se hacen las... Eh, cómo se crean los videos, o sea, ese tema también tiene una línea, pues, argumental bastante buena, digamos, tiene su, su, su diagramación, todo y... pero también meten hueonadas, ¿no? meten mierdas ahí raras hasta inmaduras, porque pues eso no... pues bueno, pero eso es el contenido para lo que ellos están dedicando para los jóvenes, para los muchachos, los niños, pues y está muy enterado, o sea, allí no está muy enterado de lo que sucede, de lo que sucede, de lo que pasa, de lo que... de lo que hay, de lo que va a salir entonces eso es muy bueno, hasta hace, sí, mira aquí tiene balances, hay unos videos que no he visto eh, tiene bastante conocimiento de Steam, de las plataformas de G2A porque pues allá se funciona eso en España bastante bien de las empresas que quiebran, las empresas que salen, las empresas que crean nuevas cosas, nuevos juegos, nuevos personajes eh, ese, ese famoso juego Cyberpunk o sea tiene mucho contenido que lo recomiendo en ese sentido porque pues igual sí tiene mucho contenido, de, tiene mucho análisis eh, a lo que hace, y es crítico y yo creo que también recibe feedback bastante y hace caso, ¿sí? digamos, como que no, no es tan enseguecido como lo es Sassel, que es lo que él piensa y ya este señor es muy egocéntrico muy sí muy egocéntrico en lo que él piensa, en lo que él dice y así esté cometiendo error, no cae en cuenta y no, no recapacita así esté cometiendo un error entonces eso, ese es el mayor consejo que se le puede dar a Sassel es pensar antes de hablar y... Y, y recibir el feedback de la gente que, que, que está viendo y está prácticamente sus seguidores Porque pues igual, por eso también le ha tocado disculparse mucho con la gente aquí de Latinoamérica Porque esta gente es la que le está dando la papita, como dicen Porque los seguidores de Zazel están en Latinoamérica Entonces, no están en España, ni en África, ni en Oceanía, ni en Asia, ni en ningún lado Están en Latinoamérica Desde México para abajo Entonces y alguna gente en Estados Unidos, me imagino entonces eh, pues de todas maneras, pues bien por él porque igual de todas maneras se ha hecho un mercado y que, y, pero de todas maneras eh, eh, ha aprovechado, cierto, digamos la, la ignorancia que hay en Latinoamérica acerca de todo este tema, ¿no? si ha, sí, ha aprovechado ese tema, pero igual pues bien, o sea, igual tampoco esas son las condiciones, ni él tiene la culpa ni ni nosotros tampoco tenemos la culpa ni, ni en España, digamos ni en Europa, pues eh, es como se desarrollan las cosas simplemente ha sido así eh, entonces eh, bueno entonces seguimos pues con el, la, el tema de Gino también que otra cosa bueno eh, se ve que es una persona bastante autónoma eh, ordenada entonces eso eso le ayuda mucho eh, el tema de, de, de sus creaciones también digamos si sí hace sus críticas pero es más mesurado y, y, y como digo hace las pruebas y conoce más y juega más entonces eso le ayuda muchísimo para poner, poder tener una opinión más crítica y más eh, viable más sí, más sincera más entonces por eso eh, es una persona que imagino que eh, le ha ido muy bien por ese sentido entonces eh, pronto ya digamos personalmente y eso ya no puedo decir nada porque pues igual no es una persona que uno no conoce y tampoco es nadie para decirle, bueno, eh, ni, ni nada de su aspecto, ni nada, ni eso. Tampoco aquí el señor Sassel, tampoco eso, eso. Son cosas muy personales para cada uno, cómo se viste, cómo piensa eso. no, Eso no es importante. Eso no es importante para mí. Y tampoco debería ser para la gente que está interesada en los juegos, porque pues no. Y tampoco hacer esto de, de meter mierda a la gente que no se viste como él o que es pipero que es, sí, eso, no, eso es una cosa que solo hace llamar visitas y eso no pues no estoy muy de acuerdo con ese con ese método de operar para nada para la vida, ni para nada ni para los juegos, ni para nada eh, eso es un tema de madurez entonces eh, aquí en este en, en este señor pues tampoco, sí igual tampoco me fijo en esas cosas no me fijo en que si el señor tiene camiseta blanca con, con cuello o que si se pone su gorrito eso la verdad a mí no me interesa no, yo creo que eso no me interesa como él se vista o eso no, no, no no para ninguno de los casos, para, ni para el señor aquí eh, Har ni para este señor que ya, es como decía, ya por la edad que tenga eso no, eso no pero de pronto ya son cosas que para la edad que él tiene, pues no sé a qué por qué hace, digamos, este tipo de cosas de, de tratar de como, no sé, robarle como, robarle no, sino como hacer cosas ahí con respecto a a lo que hacen otros, eso es un error que yo veo también bastante en, en algunos canales y, y este señor eh, dice que tiene el conocimiento técnico pero no he visto ningún video en el que, en el que demuestre eso y, y, y o sea digamos eh, de pronto me gustaría ver más un canal digamos así como el de Gino digamos tiene esas pruebas técnicas y, y, y pero Aparte de que solo se hagan las pruebas técnicas, también es importante que se tenga un conocimiento porque lo que decía en un principio, tampoco es, un, o sea, tampoco es, eh, la perspectiva de un jugador es muy diferente a la de un creador, ¿sí? Entonces, no podemos, sí, o, sea, o, o, o se puede, digamos, la gente echan vainas ahí desde el señor Sass, el Gino, todos, mejor dicho, pero pues no es lo mismo, o sea, muchos, muchos eh, personajes de... Los mismos desarrolladores han dicho que. han dicho eso que estoy diciendo. O sea que no es lo mismo usted ser un jugador a, a usted desarrollar un juego. Ver cómo se hace un juego, hoy en día sí se puede, hoy están todas las plataformas para uno hacerlo. Unity, Unreal, Blender, aquí lo tengo abierto, vea. Eh, mejor dicho, Unity, eh, Godot, Engines muchísimos los que hay para poder crear las cosas. Y pasa también, eso no solo pasa ahí, también pasa en, en el tema de la arquitectura y en el tema de de la creación de renders, modelado, aquí lo tengo, aquí tengo uno que estoy trabajando que es una, una, un apartamento eh, entonces no es lo mismo yo decir eh, criticar digamos esta imagen y decir que esto está mal y que, que esto lo dieron haber hecho de esta forma cuando yo nunca he hecho eso, si ¿sí me entiendes, cuando nunca he trabajado en esa área cuando nunca he hecho un videojuego, nunca he hecho un diseño nunca he hecho un personaje, nunca he hecho un nada, sí, es, es, es, es, es hablar de cosas que no, que, que si uno no puede hablar si no ha trabajado en esa área ni ha hecho nada, y ninguno de ustedes señores eh, ha hecho eso. Entonces, no criticar digamos las políticas, y bueno, eso sí lo podemos hacer porque podemos criticar y, y decir que no estamos de acuerdo y, y hacer digamos lo que hace aquí el señor gaming con su advertencia y decepción, una vez se ha aprobado el juego, ¿sí? una vez se ha aprobado el producto. También sucede con las películas y y todo, entonces digamos este señor también le ha dicho digamos al señor Sassel yo no lo voy a llamar señor Lame calvas ni nada de eso eso sí respetar a las personas y si no estoy de acuerdo con eso entonces yo siempre lo voy a llamar como es, como su nombre, como Borja, como Sassel a pesar de que no esté de acuerdo con algunas cosas que haga o diga o piense eh, o sea, lo mismo aquí con el señor Gino Gamer o sea, porque tampoco no todo está bien ¿sí? o, o todo estoy de acuerdo, o sea pero lo importante es que es lo mismo lo que está aquí abajo, el aporte. El aporte es lo importante porque pues es el, el, al fin y al cabo estas empresas son las que hacen los juegos, hacen los juegos y crean los diseñadores, ni siquiera las empresas, son los diseñadores y los creadores, los modeladores, los animadores, los programadores, los que hacen los juegos, los que hacen Rayman, los que crearon SEGA, Uncharted, todos los juegos pues que, que uno ha jugado, y que uno conoce, diga el Dark Souls, que eso es una maravilla. Eh, mejor dicho, todos los juegos que, que, que hay y yo tampoco pues, soy un especialista en eso si sí he jugado bastante, pero en mi perspectiva ya es un poco diferente porque una vez uno conoce o uno conoce la parte del diseño y la parte de crear cosas, lo que estamos hablando acá eh, se da cuenta que no es tan sencillo que no es tan sencillo y que no es tan fácil y que decir, digamos, lo que uno piensa de cualquier cosa a lo que marca el saco, a lo que da pues tampoco es... No es lógico porque pues no se está en esa industria así, digamos. Eh, tampoco hay, digamos, muchos youtubers que... Hay youtubers especializados en el tema de modelamiento de 3D, de diseño de videojuegos con Maya, todos los programas de Autodesk con Blender. Eh, entonces, pues eh, eso sí a nivel del mundo. Eso no es solo en Europa, sino a nivel de América y a nivel de, de Asia y a nivel de todo, de, de todo, de todo el mundo. Entonces bueno, ese, ese, ese es el tema voy a ver si de pronto aquí veo alguna otra cosa que, que veo eh, el futuro pues no sé, yo no sé tampoco sé qué irá a pasar con ese tema porque pues igual, eh, me imagino que eh, pues está bien que sigan o sea, por lo menos digamos que si, si se le dedica al 100% como lo hace Sassel, pues. pero pero el consejo ya lo dije ¿no? o sea, de pronto eh, él mismo se ha cerrado puertas que, que se le habían haber abierto por el mismo talento que él tiene que no se le niega a nadie, ni al señor Gino, ni a ninguno se le puede negar el talento que tiene, este señor también es muy bueno que me faltó hablar bastante de él, pero sí eh, también tiene sus análisis, su, su modo de ver su, su, su modo de ver los juegos, la industria y también es un jugador, este señor también es un jugador que ha jugado bastante, conoce los juegos, las plataformas, playstation acá tiene el Bloodborne el, el Chemwe. todos los juegos clásicos, también de Resident Evil o conoce bastante de la industria y de lo que se hace pero de ahí a hacer una cosa profesional, digamos, no sé esperaría ver yo un canal que se dedicara un poco más a ese tema a analizar, digamos, ese tipo de cosas aunque sí lo hay, digamos, hay algunos canales que ya desde el punto de vista del manejo 3D lo, lo tienen inclusive Gino también hace algunas, hay veces tiene algunos análisis acerca de eso eh, por ejemplo aquí atrás está el Tomb Raider que es un juego muy bueno y, y en la parte técnica eso es muy bueno, muy bueno en la parte de técnica eh, Gino y en la edición también o sea, mmm, hasta ahí eso sería el tema, o sea, bueno este señor, yo no sé qué más decir acerca de este señor porque pues no sé qué, o sea, no, no le veo mucho futuro en respecto a la parte de los juegos tampoco porque a pesar de que sí ha jugado, es un jugador también pero no, no sé o sea, no, Le falta, digamos, no sé Lo que digo también en la parte técnica Digamos en la parte de edición En la parte de edición la verdad este señor no tiene O sea, no tiene edición en los videos, no tiene O sea, no hay Entonces pues eso le, me, le, eso le perjudica Porque pues no tiene edición, no tiene nada No tiene edición, simplemente se para ahí Hablar, no sé Hablar, simplemente hablar Y no, sin Sin nada, no sea hablar Entonces no, no no sé cuál es el aporte del aporte no entiendo cuál es el aporte a qué quiere llegar o si lo único que buscas son visitas entonces pues eso no visitas y ganar dinero y visitas entonces eso no no eh, uy aquí sale esto que es Groenlandia se creció ese mapa está un poco raro ¿Qué es eso? ¿Un mapa y qué es esto es tan extraño y aquí sale todo fisurado: Estados Unidos, Canadá, sale todo partido. Este mapa está rarísimo. <risa> lo saqué de internet, pero pues está rarísimo. Bueno, en conclusión, sí. Eh, eh, eh, yo no sé, yo tampoco ya hablar de. de, de eh, ya hacer otro video, digamos, eh, hablando del tema, ya, ya los juegos que yo sí conozco, de lo que yo. Y el aporte que yo puedo hacer, sí. Pero pero ya es en mi canal, digamos, muy diferente porque yo sí, lo que digo, estoy en la parte del 3D, el de la arquitectura, de otros temas. Pero puedo hacer ese ese ese feedback con respecto a lo que he visto, de lo que conozco de ellos y de lo que he visto en sus propios canales, ¿no? O sea, no... Eh, de todos, digamos, de me falta más, me quedo ahí en deuda con con Jermudo con porque de todas maneras sí he visto hartos videos de él, pero no sé... No, no, hace rato no los veo porque he visto hartos de otros canales y me la paso en otros temas y no, no, no he visto, no he vuelto a seguir bastante el canal de él, pero sí sé que son buenos análisis y buena, buena hasta comedia, digamos, eso es importante, digamos, en la, en la parte de la comedia. Sassel es el que más, <risa> más ha metido vaina. Eh, pero, pero, pero pues bueno, igual todos tienen su, su, su forma de, de, de hacer, bueno, aunque igual, no sé, este señor, lo que digo, este señor, no sé, la verdad, que, que, que, que, que Pitos toca porque no, no, no sé, la verdad, no no, no sé qué, qué aporte puede tener, no, no, no le veo mucho futuro en este tema de los juegos. Uh, Tiene que documentarse un poco más y, y bueno, o sea, dar su opinión está muy bien, en eso está muy bien. Pero ya si no, hay una, si no hay una línea, digamos, argumental como la tiene Gino, como la tiene Sassel, como la tiene el profesor gamer también, pues ahí no hay nada más que hacer porque no, si no, no hay una línea argumental no hay ningún aporte. Eh, un análisis tampoco se le ve a este señor. No hay análisis porque no muestra imágenes, porque no hay edición del video, no muestra de dónde saca eso. no Le falta mucho, mucho, mucho, mucho conocimiento acerca de, de los juegos. De, de cómo son de cómo es le cómo de, de falta más vida a lo que a los conceptos de, que, de los que porque la verdad no, no crea ningún contenido simplemente toma el contenido de otros y de ahí habla entonces eso no por eso no, no, no, no le, no le auguría un futuro así muy, muy prometedor en el en este mundo de, de los de los youtubers y eso pues de los que crean ese contenido pero vuelvo y digo eso tampoco es que lo que le está pasando, lo que le, lo que veo que le pasó al señor Sagel, o sea, mmm, se cierra puertas, y no, y no está generando, bueno, de pronto en el tema monetario le irá muy bien, pero pero se cierran las puertas porque por muchas cosas, o sea, de lo que he nombrado en el video, ¿no? Uh, entonces pues no sé, pero eh, aquí en el caso de <coughs> el caso de del señor Gino Gamer también no sé ¿Cuál será la idea que tiene pues, para su futuro? no? Para, para, ¿Qué es lo que busca al hacer todo este tipo de cosas? Porque, pues, aparte del dinero, ¿no? Pero pues, yo me imagino que debe haber algún... Me imagino que toda esta gente que sube estos videos tiene algún, algún motivo por lo que hace, digamos, busca algo, busca, aparte del reconocimiento, que es lo que más se le ha visto aquí al señor él, Porque, como digo, es una persona muy egocéntrica, muy cerrada en sí mismo. Entonces... Eso es lo más negativo que, que, que puede existir, porque si uno no piensa en los otros, pues eh, no digo que hay que ser tampoco solo abierto, pero sí hay que tener más visión social, que si la tiene Gino y que si la tienen hasta esos señores también la tienen, en cierto sentido, en cierta forma. Y, y ya, eso es lo que quería comentar, digamos, hasta ahí. Yo creo que ya con esas dos partes, eh, o mi opinión de lo que pienso, no sé el futuro, la verdad que... A qué, a qué se juega con respecto a estos, digamos, cuál podrá ser el futuro del de, de señor Sassel eh, porque él mismo se ha cerrado puertas, como digo mismo se ha cerrado puertas eh, con lo que hace, con lo que dice y con lo que eh, por lo menos ha tocado las llagas donde, donde me imagino que quiere entrar al mercado que quiere entrar pero no mismo se ha cerrado las puertas y ya si el director de Nintendo le dice eso pues no creo que algún día alguien lo vaya a contratar en Nintendo por lo menos, ¿no? Si es que eso es lo que busca. Si no busca eso, pues no sé la verdad que buscará. Imagino que reconocimiento en YouTube. Pero pues eso un día esto se acaba en YouTube y hasta ahí llega el tema, ¿no? Lo mismo acá en el señor Dino Gamer. Pero ya es una persona muy diferente. Entonces, no sé. no La verdad no sé. Sería bueno que, que alguien me dijera que... que o, o hablar de ese tema, sería interesante hablar de ese tema A ver qué, qué, qué puede estar pasando, qué, qué puede estar pasando después y, Pero de todas maneras, sí son canales, digamos que, que todos son canales muy buenos Que recomiendo que uno los vea y que... Bueno, esto sí no sé tanto, bueno, no sé este señor, la verdad, lo que digo Ya lo he repetido varias veces, no sé Pero bueno, me falta un poco más ver del Profesor Gamer Pero ya allí de este señor Hartmurdo, pues Sí, sí, sí, lo, que, lo poquito que pude hablar, porque pues sí tiene su contenido y es bastante bueno, o sea, tiene cosas muy buenas que recomiendo también que lo vean, Y listo, eso eso es lo que yo creo que, que, que, que falta, ¿no? Que, que falta, ¿no? Que es, la, es la, lo, que, lo que veo, listo. Entonces, eso, hasta ahí yo creo que puedo dejar, eh, no sé, uno que se queda uno ahí con la duda del señor, de este señor Sassel porque pues de todas maneras eso, eso es... Eh, le queda uno rondando ciertas cosas de, de lo algunas cosas que, que, que, que inclusive este señor también le ha dicho que, que se inventa las noticias que se inventa cosas yo creo que hasta cierto punto tiene razón eh, sí no, cierto punto no, tiene razón tiene razón en muchas cosas que ha dicho acerca del señor Sácel eh, tiene razón eh, y de pronto por eso mismo Sácel le ha tocado salir a disculparse con la gente de Latinoamérica y con la gente de Sony y todo porque en realidad se resume a lo que decía en un principio porque Sassel primero habla y después piensa entonces ese, ese tema es el que más tiene que, que revisar el señor Sassel muy diferente a, a este señor que ya programa mucho más las cosas y, y tiene todo mucho más organizado de lo que lo tiene Sassel y de aquí para abajo pues sí no sé porque este señor no, no, no no he visto tantos videos de él. A pesar de que tiene muchos, muchos seguidores y muchos suscriptores. Bueno, yo creo que hasta ese punto es lo que se puede, hasta ese punto se puede ya dejar ahí el tema. Eh, esperar a ver que ya, ya uno de pronto sí, sí puede mirar y hablar un poco más a fondo de, de algunas cosas. Porque hay temas muy interesantes, o sea, en todos los canales hay temas muy interesantes que, que hay para hablar. Y, y chévere, porque si a uno le gusta el tema de los juegos y el tema de de hablar con otra gente y todo el tema de, de conversar con, con de, acerca de debatir ideas o eh, yo no creo que hacer tantos juicios y eso negativos o positivos bueno pero sí hay que dar como una idea de lo que uno piensa lo que uno cree y pero con el respeto sí porque es que es, es ya cuando entramos a este punto cuando entramos acá a este a esta a esta zona pues a la zona de, de, de, de del respeto y de y de tomar cosas que no son nuestras y, y ya ahí y ya y para abajo todo se va como dicen al saco a la miércoles entonces ya por eso digo que no ese sí no no no no no sé pues bueno eso es eso es lo que yo lo que yo veo lo que yo pienso y de todas maneras si yo estoy abierto a, a recibir digamos lo que a recibir la, la crítica o también o lo lo que piensen también para pues para poder hablar y y de todas maneras, eso no va a hacer cambiar, pues, eh, eh, no sé, bueno, no va a hacer cambiar, no, simplemente eh, va, va a poder generar un cierto eh, feedback, que eso es muy bueno para, para retroalimentarse con, con las cosas. Ese mapa sigue estando muy extraño, ese mapa es raro. Eh, bueno, bueno, saludos a la gente, a toda la gente de mi Latinoamérica. Bye. Gracias.